Bueno, vamos a dar paso al debate en el que tenemos la suerte de contar con los ponentes en directo. Os vamos a pedir a, a los grupos de investigación que activéis en este momento vuestra cámara y el audio según vayáis interviniendo para que no tengamos muchas interferencias. Como os comentaba al principio de la sesión, vamos a contar aquí con la colaboración de nuestro director técnico, Enrique Miralles. Así que os vamos a pedir a quienes hayáis ido planteando algún tema en el chat o también lo podéis seguir haciendo Ahora mismo que vayáis activando vuestra cámara y también os iremos dando paso al audio para que podáis plantear vuestra pregunta directamente. Mientras nos organizamos, yo voy a aprovechar para hacer eh, una pregunta sobre seguridad, un tema que nos interesa mucho también en la Asociación Española de la Carretera y que va dirigida a Alfredo García. Alfredo, no sé si estás ahora mismo por ahí, disponible. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, Alfredo? Encantada de saludarte en directo. <risa> Te Quería plantear un tema que, que bueno, se ha mencionado, eh, pero creemos que es interesante eh, comentarlo un poco más en profundidad, eh, implicaciones sobre la seguridad. Eh, en noviembre del año pasado se publicó la nueva Directiva Europea de, de Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias, que es bueno pues una revisión de la directiva que se publicó en el año 2009, que ya contempla la movilidad autónoma y las necesidades de adaptación de la infraestructura. ¿Qué esperamos de esta directiva? ¿Va a servir para celebrar su implantación? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, la directiva incluyó muchas modificaciones de gestión de la seguridad vial respecto a, a la anterior eh, y en particular eh, incluyó un, una nueva dimensión relacionada con el sistema de señalización eh, que realmente va un poco más allá del ámbito exclusivo de la gestión de la seguridad vial y en ese sentido eh, la Comisión Europea eh, dec tomó la decisión de analizar el sistema de señalización a la luz del de nuevo sistema de conducción automatizada. Es decir, como todos sabemos, el sistema de señalización eh, se, ha, se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando muy poco a poco, pero únicamente pensando en el sistema humano de conducción. Y la nueva directiva eh, ha establecido la necesidad en, en un plazo aproximado de dos años ...de hacer un análisis a nivel europeo para plantear eh, posibles modificaciones del sistema de señalización actual que tenemos... ...para potenciar la operatividad de los nuevos sistemas de, de conducción a, automatizados. Luego ya se ha creado una, una comisión de expertos a nivel de la Comisión Europea... ...y la, la intención es pues, ir, ir avanzando colaborativamente en, en dentro de Europa para que se evolucione en particular en la adaptación del sistema de señalización para, como, como he dicho, pues potenciar, facilitar al máximo eh, la, el desarrollo y la evolución de los sistemas de conducción automatizados, que ya, ya los tenemos en el mercado, como se ha dicho, en, en niveles bajos de automatización, pero que evidentemente habrá que hacer un análisis del sistema de señalización para contemplar no solo lo que ya está circulando, sino que, que, que tendrá que pasar o que debería pasar para dar cobertura y potenciar al máximo los sistemas automatizados de conducción y que al final, entre otras cosas, redunde en, en potenciar eh, la, la seguridad vial. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo, por tu explicación. Voy a ceder la palabra a Enrique Miralles, que va a hacer de portavoz y va a ir dando la palabra a las personas que han intervenido. Enrique, ¿me escuchas bien? Eh, te escucho te perfectamente. Los trastos. Perfecto, todo tuyo. Muy bien. Muy bien, pues voy a plantear una serie de preguntas que se han ido eh, escribiendo en el chat y alguna otra. Eh, Bruno de la Fuente, de SEOPAN, yo creo que esta pregunta la podría responder Javier García de la Universidad Carlos III, Dice que eh, me gustaría conocer la opinión de los expertos sobre qué tecnología acabará imponiéndose, si la 5G o la ITS G5, o si ambas convivirán en un futuro. Porque es importante de cara a afrontar las inversiones de equipamiento en las carreteras. Y yo añadiría, aunque esto ya bueno, es, es especulación, eh, si puede afectar de alguna manera la guerra comercial que existe ahora mismo entre China y Estados Unidos para la, el despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. Pues cuando quieras, Javier. Gracias, Enrique. Pues, eh, en principio, eh, la Comisión Europea está apostando a nivel global, sobre todo en el área de comunicaciones, por, por la tecnología 5G. Entonces, eh, parece que eh, por ahí van a avanzar los eh, trabajos de implantación de, de, de Internet de las Cosas para el, las infraestructuras de carretera. Es cierto que todavía tenemos un futuro muy incierto, debido a la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y en principio, en el que Europa también juega su papel, y en principio, eh, en, aunque se da ese, esa problemática, creemos que no, que se seguirá apostando por, por ese tipo de tecnologías. También es cierto que todo ello se combinará con tecnologías de, de, de, más, de, de muy corto alcance, como se ha mencionado en algunas de las presentaciones, porque van a tener que convivir no solamente una solución tecnológica, sino varias. Es decir, por eso, para, para distintos eh, tipos de propósito, de colaboración, eh, tendremos 5G, pero para otras tendremos más eh, soluciones de más corto alcance, que, que dan más, mejor rendimiento y más, mejor uso de la energía. Yo creo que, que ya está así. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que ha quedado sobradamente contestada. Eh, para Felipe Jiménez... Eh, Podemos plantear una doble pregunta. ¿Tú crees, Felipe, que, que se que a corto plazo habrá una nueva ITV para vehículos autónomos? Es decir, que, que se pueda controlar la actualización del software, eh, las cámaras de, del coche, el sistema de guiado. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, en tu presentación hablabas de, de los vehículos CCAD, que deberían obedecer las órdenes de la infraestructura. Y aquí se nos plantea un posiblemente un reto, ¿no? Estamos muy preocupados de que los vehículos puedan ser hackeados eh, directamente, a través de, pues, directamente y, y bueno, todo el mundo dice que eso es bastante complicado, pero ¿se podría hackear la infraestructura? De manera que si la infraestructura manda un mensaje al, al vehículo y el vehículo lo tiene que obedecer, eh, ¿ese es un posible hackeo secundario que podría existir? Bueno, es, es una doble pregunta. Felipe. Bueno, Felipe no está conectado, no está ah. su hijo, su de la conferencia Y si quieres, pues, pues ah, responder yo a las preguntas. Eh, eh. Respecto a las, a las ITV, eh, por supuesto, eh, tendrá que haber algún tipo de inspección, igual que ahora hay para los vehículos manualmente, pues tendrá que haber para los vehículos autónomos, eh, con las características que tengan los vehículos autónomos y con todas las cosas pues, que, pues, que hay que revisar y asegurar su buen funcionamiento. Lo que ocurre es que, bueno, eh, queda mucho para eso, es decir, para que haya vehículos autónomos de verdad en la calle y que tengan un impacto grande, quedan muchísimos años. Entonces, bueno, se irán haciendo con el tiempo. Yo creo, me suena que ya había alguna iniciativa, alguna toma de contacto, pero bueno, se, se irán haciendo pero con tiempo. Y respecto a la cooperación de la infraestructura, la posibilidad de, de, de sufrir ciberataques, pues eh, efectivamente, precisamente esa es una de las principales preocupaciones, tanto a nivel nacional como en la Comisión Europea. Es decir, eh, tratamos con tecnologías de comunicaciones inalámbricas, con posicionamiento, eh, con vehículos que funcionan con sistemas informáticos, eh, que tienen múltiples sistemas eh, que cooperan entre sí, lógicamente la posibilidad de sufrir un ciberataque es elevada. Precisamente por esto, la ciberseguridad es uno de los aspectos fundamentales ahora mismo en el desarrollo de toda la tecnología de vehículos autónomos y, bueno, pues precisamente se está securizando toda la cadena de valor, desde las comunicaciones, posicionamiento, el funcionamiento interno del sistema de control para impedir el acceso, es decir, se está trabajando muchísimo en ello precisamente para emitirlo, no solo de la infraestructura, sino dentro del propio vehículo también la posibilidad. Muy bien. Creo que José Luis quería complementar también la respuesta de las ITV, ¿verdad? Sí, buenos días, Enrique. Sí. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo? José Luis? A ver, desde el punto de vista de la instalación técnica de vehículos, hay varias cosas interesantes que hay que tener en cuenta. Primero, la directiva de inspección eh, ya contempla que se empiece a inspeccionar disponiendo de información de los fabricantes los actuales sistemas de nivel 2 de conducción automatizada o movida de de la conducción del sistema eh, Evidentemente esto no se podrá implantar hasta que no tengamos un acceso a través de herramientas electrónicas, de herramientas de, de, de, de acceso a las EQs eh, a través de los OBS eh, normalizados y no dispongamos de información de los fabricantes. Es algo que se está empezando a implantar y que desde mayo de este año, desde mayo de 2011 aunque se retrasará con el estado de alarma que estamos sufriendo todos, eh, será de obligado cumplimiento y se empezará a hacer la inspección técnica de vehículos. Otro aspecto importante que hay que contemplar es que la inspección técnica de vehículos, aprovechando que los vehículos incorporan cada vez más sensores y cada vez más electrónicas, Garantizando la ciberseguridad seguridad eh, y el acceso a esta información eh, se puede hacer o se puede llegar a hacer eh, por vía telemática. Estamos en un proyecto precisamente con el equipo de tierra para poder inspeccionar o cumplir con los requisitos de la disposición técnica de vehículos y sus vehículos accediendo a través de la electrónica distancia y accediendo a, a todos los sensores de un vínculo vehículo para saber cuáles son los vehículos. Eh, en un estado no simulado, en un, en un entorno de, de taller, sino en un entorno real de trabajo. Para comprobar, por ejemplo, si el vehículo está funcionando de es manera adecuada, si se comportan con los sistemas correctamente, etc. En eh, cualquier caso, la, la normativa de inspección técnica de vehículos se va adaptando al desarrollo de la, de la legislación de la homologación de los diferentes sistemas. Sabemos, como ha contado el señor que todo el tema de la legislación eh, relacionada con, con la conducción autónoma está por desarrollar y cuando se desarrolle esa legislación específica eh, relacionada con la comisión autónoma que tendrán en cuenta los efectos de su posible eh, inspección posterior cuando lo concluya en circulación o llegará a Estupendo, José Luis. Muchas gracias, pues si os parece pasamos a la siguiente. Esta es de Antonio Zabay, si quieres Antonio, la has escrito en el chat, pero si quieres puedes plantearla eh, en persona, eh, entonces puedes conectarte el audio y el vídeo para, para plantearla. No sé si está por ahí. Hola, sí, soy yo. Hola. Hola, ¿qué tal Antonio? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nada, simplemente es porque, bueno, ha sido muy interesante todo, pero bueno, dentro de, de todo lo que he estado, he estado escuchando durante toda la mañana, he echado en falta dos partes, una que sería la parte de seguridad, que sería que, tanto desde el punto de vista que el propio, los propios sensores, por ejemplo, de infraestructura, puede ser una cámara lo que sea, está cogiendo la información, asegurar que en ningún momento dentro de la cadena va a haber una modificación de esa información que se transmite, y no estoy hablando del hackeo, es ciberseguridad, que es el segundo punto, ya se ha tratado un poquito, pero bueno, ahora lo comento también. Pues sería que, eh, pudiendo hacer un símil, por ejemplo, a, a, a los estándares ferroviarios de CENELEC, podría decir que se puede alcanzar un nivel de seguridad X para evitar que se pueda modificar, que cualquier equipo que está generando información modifique esa información. Entonces, significaría que, eh, en lugar de estar diciendo que estamos mandando una información de un semáforo, de un aspecto, pues que el propio sistema la esté modificando por sí mismo. Es un ejemplo, habría otros. Eh, luego, a nivel de ciberseguridad, eh, siguiendo con los temas de la ETSI, para el tema de comunicaciones, eh, independientemente de si es G5, eh, 5G, LTE, es, yo entiendo que hay una capa de certificación y otra de autenticación, pero hasta donde yo sé ahora mismo, quizás estoy equivocado, pero todavía eso no está completamente definido, no sé si va a nivel estatal, a nivel regional, a nivel europeo. ¿Quién va a definir eso? Y mientras tanto, ¿cómo se, pretende, ¿cómo se pretende avanzar para evitar ese tipo de hackeos? Porque ahora mismo eh, V2X es una transmisión open broadcast, entonces eh, potencialmente podría ser hackeado. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que esta pregunta la podría contestar eh, la Universidad Carlos III. Así que, Javier o José Luis. <coughs> Yo también, por sí. Pero vamos. Eh, me lanzo yo, si quieres. Eh, eh. En realidad, eh, el tema de ciberseguridad es una de las cosas que se está tratando en el ámbito del de Grupo de Naciones Unidas que, que está trabajando en el ámbito de homologación eh, En realidad, lo que se, se está siguiendo, ahora no me acuerdo exactamente del, no, del número de la norma de seguridad para hacer una evaluación de riesgos. Todo, todo, todo proveedor de servicios de movilidad autónoma va a tener que hacer una evaluación de riesgo según la normativa que está estableciendo el GRVA, que todavía está, esa normativa está en periodo de, de revisión. Eh, y de lo que se encarga básicamente es, de una manera rápida, es eh, prevenir ataques, eh, ya sea de toma de control de un vehículo o de de servicio y luego de ser capaz de preservar la integridad de la información a lo largo de toda la cadena, como mencionabas. Es decir, se, están, eh, se tienen que definir eh, sistemas que permitan autenticar eh, los elementos que proporcionen información al, al vehículo y además eh, eh, asegurar la integridad esas comunicaciones, de tal manera que, que, que no son intervenidas en, el, en, toda la, en toda la cadena. Y, por último, también hay un área de trabajo y es el tema de eh, la información que, que se gestiona. Es decir, todo, todo, todo sistema de movilidad autónoma va a acabar almacenando o registrando, ya sea en el propio vehículo, en la nube, etcétera, etcétera, información de la conducción y tenemos que asegurar que esa información no es accedida indebidamente y no se ha cambiado después de, de la comunicación. También hay otros aspectos relativos a la actualización de software, a la verificación de los datos durante las pruebas, etcétera, etcétera, que también hay que, hay que ir. Hay, hay, hay que ir trabajando. Me gustaría dar una, una explicación mucho más detallada, pero ya, ya sabemos que tenemos alguna restricción de tiempo y, y bueno, yo creo que como respuesta breve podría, podría valer. Muchas gracias, Javier. Eh, Francisco quería intervenir también, pero si te parece, Francisco, como esta ya ha quedado. Respondida, te planteo te planteo otra. Eh, Ricardo Chicharro, eh, que ahora, ahora te ampliará la, la pregunta, hablaba de, de que puede llegar a haber dos vías, dos tipos de, de vías, ¿no? las reservadas para vehículos autónomos y las, y las que no. Eh, a este respecto, ahora le daré la palabra a, a, a Ricardo también, se podría llegar a plantear incluso que hubiera una, una movilidad de primera y de segunda, ¿no? Eh, la gente que puede comprarse un vehículo autónomo tendrá acceso a una movilidad más segura y más fluida probablemente y la gente que no, pues tendría que aguantarse con la movilidad tradicional. Bueno, Ricardo, si quieres ampliar tu, tu comentario, en este sentido es el momento. ¿Tengo, tengo voz? ¿Se me escucha? Sí gracias no, en, en realidad el, el problema no es que las redes viarias consten de dos tipos de redes una para vehículos autónomos y otra para vehículos de conducción manual es que la automatización del trabajo y de la conducción realmente es algo que será imparable y va a comenzar necesariamente por vehículos por, por vías reservadas a vehículos autónomos en sitios localizados, por ejemplo, comunicaciones de un aeropuerto con una ciudad o, por ejemplo, vías no, no completamente reservadas, pero sí restringidas con circulación calmada para el resto de vehículos, por ejemplo, en parques nacionales. De una manera u otra, las circunstancias o la, la movilidad tiene que adaptarse al número de vehículos que circulan por ella y al tipo de vehículos que circulan por ella. De una manera u otra, al final, todos los vehículos dentro de 200 años, si seguimos existiendo, serán autónomos, pero por lo pronto tendremos que ir coexistiendo unos, unos con otros. Y esta es la realidad, no nos vamos a no separar de ella. En nuestro proyecto Falla, eh, la vía por la que va a circular nuestro vehículo va a tener otros vehículos circulando a la vez, pero va a ser una circulación relativamente calmada, por eso nos es relativamente fácil solucionar los problemas. En otras circunstancias... Eh, según aumentan los problemas, necesitamos mayor calidad de soluciones. Nada más, solamente de eso. Gracias. Muy bien. Pues Francisco, si quieres. Sí, eh, buenos días a todos. Bueno, quizás, eh, sí, sí que quería hacer un comentario respecto a la, a la pregunta anterior que se ha hecho, porque me parece que, que verdaderamente es muy buena pregunta y es una de las claves. Y, y el tema de la seguridad y de la ciberseguridad está en el centro de los trabajos que se están haciendo ahora por los grupos de trabajo europeos, por ejemplo, de, del foro SICAM, eh, para asegurar todos estos aspectos. Y es uno de los retos, yo lo comentaba en mi, en mi presentación, eh, la validación y la homologación de este tipo de soluciones es uno de los grandes retos, porque al final, efectivamente, no es el vehículo aislado, sino es el vehículo que ha de cooperar con la infraestructura la normativa europea de homologación de vehículos autónomos y conectados incluirá requisitos de ciberseguridad, eso va a ser así. Y, y luego, desde el punto de vista del cifrado de las comunicaciones, eso es algo que ya se está haciendo en, en varios de los pilotos europeos, por ejemplo, en el caso de Cerrox, en España, eh, se, se, se está implementando en estos momentos en el piloto que se hace en España, y eh, en este caso está funcionando con tecnología G5, pero las soluciones, eh, las, las soluciones celulares deberán también incorporar eh, el cifrado de comunicaciones. Y con relación a, al tema de, de carriles dedicados, pues efectivamente, como comentaba Ricardo, para algunas aplicaciones especiales pues va a haber carriles dedicados, eh, pues por ejemplo, para, para los satélites en el entorno de ciudades, eh, puede ser que, bueno ya, ya algunos de los pilotos que se están haciendo pues tienen carriles dedicados o semidedicados, en el caso de, bueno, del ejemplo del, de Timanfaya, pues evidentemente eh, es, es un carril especial para, para este tipo de vehículo y, y de cara a las autopistas y que haya pues, eh, movilidad de primera y movilidad de segunda, hay autopistas de peaje y hay autopistas que no son de peaje al final hablamos de, de los tiempos eh, que, que por, para de desplazamiento por, por los que queremos pagar si queremos llegar muy rápido pues a lo mejor tendremos que pagar un poco más de todas maneras yo creo que todo esto está por ir construyéndose hay muchísimo trabajo por delante y hay que ir paso a paso desde el mundo del automóvil lo que siempre hemos comentado es que hay que ir nivel a nivel eh, empezando por entornos eh, menos complejos y, y aprendiendo el camino hasta que podamos introducir otro tipo de soluciones más avanzadas. Pero sí que en un futuro probablemente pues habrá autopistas que de manera adaptativa o tienen un carril, un carril dedicado a vehículos autónomos para asegurar pues velocidades mayores y asegurar menos tiempos en el desplazamiento o se va a poder adaptar en función de, de la situación del tráfico en ese momento. Aunque yo creo que primero tenemos que avanzar por preparar las carreteras para el nivel 2, para el nivel 3 y, y ir avanzando dando estos pasos. Muy bien, Francisco, no, no, no nos dejes todavía porque eh, Marisa Jimeno de Metra te ha planteado en el chat, bueno, ha planteado en el chat una pregunta que ya le has contestado, pero a lo mejor quieres ampliar un poco y, y sobre todo para la gente que no lo ha leído, que lo que lo que lo, que lo entienda, ¿no? Eh, dice Marisa, bueno Marisa eh, si estás con nosotros te puedes conectar y plantear la pregunta directamente, la de las, las señales de obra Marisa Marisa dice que no le funciona el micro, así que la voy a plantear yo eh, dice cuando el coche de las obras, está, ¿está leyendo las señales de obra o se le comunica por 5G? Sí, vamos a ver. Eh, la tecnología de comunicación es, es independiente para el usuario si es tecnología celular o si es tecnología de corto alcance. Lo importante es que eh, el vehículo está recibiendo la información como un servicio que le proporciona la infraestructura y, y la está recibiendo con un tiempo de anticipación muy interesante que le va a permitir llegar a ese evento ...de una manera mucho más segura. Y esto es muy interesante para vehículos que sean autónomos... ...y para vehículos que no sean autónomos. Pero desde luego, para el vehículo autónomo es esencial... ...ampliar el, el horizonte electrónico... ...y que la infraestructura le pueda ofrecer este servicio... ...pues eh, es realmente una, una gran ventaja. Luego el, el vehículo con sus sensores y sus cámaras... ...una vez llega al evento puede identificar eh, la información pero la información primaria la tiene de la infraestructura. En el ejemplo que hemos puesto en el vídeo, funcionaba de esta forma que acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias Francisco. Eh, creo que, que la Universidad Carlos III quería plantear, introducir un tema, así que os doy la palabra, José Luis o Javier. Buenos días da simplemente una aclaración con el tema de la última falla. Sí, sí, te oímos. Eh, sí, ha comentado Francisco el tema de la última falla. Quiero aclarar que en el caso de la última falla vamos a circular por una vía ambiental público compartida. Si tenemos una vía con unas políticas operativas y eh, sociales, porque tenemos un carril de una calzada que permite solo un sentido único de circulación, no nos podemos cruzar con otros vehículos, pero sí que podemos llevar un vehículo grande o otro vehículo. Y en la zona de aparcamiento, sí que tendremos prácticamente compartido con vehículos privados, eh, es eh, complejo también. Muy bien. Muy bien, Antonio, Antonio García. De otra, puede, eh, quiere, quiere plantear una pregunta, yo creo que esta podría contestarla eh, Alfredo García, de, de la Universidad Politécnica de Valencia. Antonio, ¿estás ahí? Hola, buenos días a todos. Eh, nada, Felicitaros porque la verdad que ha sido todo súper interesante. Eh, mi pregunta iba un poco dirigida a... A ah, saber si la administración pública, los titulares, tienen tienen planes concretos de desarrollo y de, de toda esta tecnología y de su implantación. ¿no? Y, claro, lógicamente, íntimamente ligado a esto está el pues tener claro cuáles son eh, pues los beneficios ¿no? que, que toda esta tecnología aporta. no ¿Alfredo? Uh -huh. La pregunta es, es muy directa a, a los titulares de las carreteras. ¿no? La verdad es que de, desconozco eh, realmente cuáles son la, las, inten, las intenciones o, o las o incluso si hay propuestas al respecto, pero teniendo en cuenta lo incipiente que está todo, eh, dudo que, que se pueda plantear hoy por hoy, eh, más allá de, de algunos pilotos como ya se, se vienen haciendo. ¿no? Entonces, en ese sentido y en la presentación nuestra, pues hemos querido hacer hincapié en la necesidad de iniciar un sistema de clasificación de carreteras para tener en cuenta la acogida operativa de los sistemas de conducción automatizado, pero entre uno, algunos de los atributos que he explicado había uno importante y es que, esto es absolutamente necesario, el, el tener un sistema de clasificación de carreteras como fundamento para llevar a cabo una planificación. Porque estamos hablando eh, de inversiones muy importantes en, en infraestructura digital y, por tanto, eh, si se quiere dar el paso siguiente, que es ir más allá de, de pilotos, sin dudas, habrá que, antes que nada, desarrollar y ponernos de acuerdo en un sistema de clasificación que tenga un lenguaje común para todos los agentes y que sea, bueno, que sea transparente, que sea sencillo y sobre todo que sea flexible para ir adaptándose a las modificaciones de, y a los avances en la tecnología. Pero, sin lugar a dudas, necesitamos esto, este sistema de clasificación, y, y para ello tiene que haber un, una agencia de carreteras en nuestro caso una institución, de carreteras que sea la que lidere esta cuestión porque aquí sí que tenemos que ir todos a una en el sistema de clasificación en primer lugar y sobre todo que también se ha incidido en varios vídeos en la necesidad de, de definir eh, los, eh, los dominios de operación y tener claro con qué umbrales lo hacemos y qué sistemas de, de, y qué metodologías utilizamos para la homologación de las diferentes tecnologías para dar cabida en, en, los, en los dominios operacionales y por tanto que resulten distintos niveles de carreteras. Es un asunto complejo, pero yo creo que, aunque la tecnología está todavía incipiente, como se ha dicho ya varias veces, yo creo que es fundamental eh, y así se está haciendo, en, se está, ya se ha iniciado en Estados Unidos. El que se articule una, una solución estructurada de red de carreteras y que vayamos más allá de, de, de simplemente pilotos o actuaciones muy controladas. Bueno, esa, es, esa es mi opinión. Uh -huh. Muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, aunque no eres titular de la vida, pero bueno, has contestado eh, bastante profundamente. Eh, Jacobo, creo que quería profundizar en este tema. Jacobo, por favor. Sí, gracias Quique. Bueno, antes de nada gracias a todos por, por seguir ahí. No, no tengas ninguna duda, Alfredo, de que, de que te vamos a tomar la palabra. ¿no? Yo creo que, que si algo queda claro de esta de esta serie de presentaciones es la necesidad de empezar a dar pasos que, que yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura no, no se han ido dando y, y tú sabes que nosotros coordinamos tanto el grupo de trabajo de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas, como a todos los ingenieros de vías y obras de de administración local, y seguro que sumando al Ministerio de Fomento, y evidentemente con conocimiento de la DGT en todo lo que quiera colaborar, vamos a tomar ese, ese guante y vamos a intentar lanzar ese grupo de trabajo que coordine esos primeros pasos y, por supuesto, que, que te comprometo eh, en pantalla para que a Alfredo colabores abiertamente uh -huh. y de manera decidida en sacar adelante este, estos primeros pasos de esta clasificación, que yo creo que hay que poner encima de la mesa y, por tanto, lo vamos a tomar como un reto particular de la Asociación Española de la Carretera para liderar este, esta iniciativa, lo cual te agradezco la presentación y la y, y, y, y la claridad con la que planteas el, el asunto. Muchas gracias. Gracias, Jacobo. Eh, tenemos una pregunta de, de Luis Serrano, del Servicio Catalán de Tránsito, que, que la puede plantear él mismo. Luis, cuando quieras. Yo creo que esta podría podría contestarla eh, el INSIA, Felipe o, o José. No sé si estás por ahí, Luis, si no la planteo yo. Bien, voy a, voy a leerla porque la he escrito en el chat. Dice que eh, cuando decimos que el vehículo autónomo tenga una conducta más humana y no robotizada para su mejor adaptación al tráfico, ¿están ya los, los algoritmos solucionando este problema? ¿Qué nos podéis decir, Felipe? Bueno, pues, eh, efectivamente, eh, la adaptación de, de los sistemas de conducción a la conducción humana es otro de los temas que se está trabajando muchísimo a nivel mundial. No se trata de que un coche se comporte como un robot, un robot de una fábrica, ¿de acuerdo? Y no basta solo con que sea eh, robusto y sea eficiente y cumpla con los seres sino que además va a llevar seres humanos, dentro de que hay con un confort y con una tranquilidad, pues como si condujera un conductor humano. Entonces, efectivamente, digamos, la parte de emulación de la conducción humana, el estudio de seres humanos, está trabajando muchísimo. De hecho, nosotros hemos hecho varios estudios para la Dirección General de Tráfico en este sentido y, y efectivamente, muchísimo de rascar. Digamos, es otra aproximación del sistema de control, en lugar de fijarse en optimizar rendimientos, en optimizar confort para los seres humanos, o por lo menos en intentar lograr un equilibrio. Uh -huh. Muchas gracias gracias, Felipe. Y, y finalmente tenemos una, una última pregunta de Jean-Claude Rofé. Eh, Jean-Claude, si quieres. ¿Puedes plantearla tú mismo? Sí. Ah, Perdón. Hola, Jean-Claude. ¿Qué tal? Sí. Eh, bueno. Sí, como siempre, la, la, tenemos la. Eh, Hablamos mucho de la, de la carretera digital, eh, de la digitalización de la carretera, de todo, de la, del sistema de información inteligente, pero el problema, como le, le ha dicho Alfredo, me parece que realmente eh, para nosotros es importante de conocer un poco más que que la qué carácter realmente quiere los vehículos conectados y autónomos y probablemente tenemos que trabajar mucho con uh, todos los otros sectores que nos rodean como la automóvil la ITS la telecomunicación eh, porque eh, de momento bueno como ha dicho la eh, el, el, el, Luis, eh, uno, otro, no, no me acuerdo de, pero eh, re, realmente hay de, demasiado, demasiado enfoque so, sobre la, la, la digitalización, ¿eh? pero la digitalización no se puede entrar realmente en la carretera su misma, en la carretera física excepto a la excepto los los equipamientos ¿no? pero cuando hablamos de la carretera la carretera física la carretera el pavimento y todo es no sabemos que excepto la el, la, la, la, el cómo se dice la, el tratamiento no el tratamiento pero el marcar marcaje eh, se dice la señalización horizontal perdón ¿sí? excepto la señalización horizontal y la señalización vertical la carretera sumispa de, por el momento no realmente puede eh, incorporar eh, un montón de de, de, de, de sistemas digitales eh, no sé si se este, eh, porque es demasiado fugaz que, es decir que eh, coste un montón de dinero pero nadie sabe si se va a durar o si, si se, eh, es el, eh, no, no podemos ahora no tenemos bastante eh, dinero para mantener o conservar la carretera existente, la red de carretera existente, no podemos invertir en un sistema que no sabemos si va a, a, a, a tardar o no. Es decir, que bon, de momento lo que es realmente importante es conocer parte de los otros sectores como la, la automóvil, la telecomunicación, que realmente quiere de la carretera física. Excepto como la, ha dicho eh, eh, otras, que uh, de, de, probablemente vamos a necesitar corredores especializados, por ejemplo, por los trenes o de, de, de, de, de camiones, pero excepto eso, o carriles especiales, pero excepto eso, que realmente, realmente quiere de la carretera física? Uh -huh. Bueno, Gianluca, pues, lo, pues sí. Eh, ¿sí? ¿quieres que te conteste alguien en particular o era más bien un comentario? No, es un comentario. En... Para mí es un comentario porque tenemos que realmente trabajar. Trabajo de, de, en este lado, eh, en este sujeto, al nivel de la eh, Federación Europea de la Carretera. Y no sabemos que es muy difícil porque, la, de, de momento, el la automóvil, la ITS, y eh, eh, eh, eh, la telecomunicación no considera realmente la carretera física, considera la carretera eh, digital, la, la, la, la, uh -huh. pero no la carretera física. Y eh, bueno, bon, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Es importante para no, nuestro sector de eh, eh, previar eh, Queda claro. Yo, yo creo que, que para eso eh, sirve esta jornada, así que eh, en el camino estamos. Jean-Claude, muchas gracias por tu intervención. Eh, tenemos una, una última que ha entrado a última hora. Eh, si quieres, Eduardo, Eduardo Casado, puedes eh, planteársela a quien quieras de los ponentes que, que ha participado. Así que te doy la palabra. Eduardo. Eh, sí, buenos, buenos días. Hola Eduardo, ¿qué tal? Te oímos Hola, perfectamente. ¿me? ¿Me oís? Vale, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría felicitaros. La verdad es que, pese a los primeros inconvenientes ¿no? de hoy, eh, ha sido una jornada realmente interesantísima. Eh, por lo cual, pues bueno, pues eh, felicitaros. Eh, he estado recabando una serie de dudas a lo largo de las diferentes eh, ponencias y eh, me planteo lo siguiente. Desde un punto de vista económico, eh, no sé si tendríamos que tener las carreteras ya preparadas para un nivel 2 del vehículo autónomo. Es decir, alguno de los presentes ha comentado que, que, que bueno, las carreteras deberían estar preparadas para ese nivel, y sin embargo, yo, eh, se percibe un poco que el grado de conservación de las redes generales de carreteras, pues bueno, eh, no está como debería, quizás, ¿no? Eh, en ese sentido, mi primera duda es eh, si se debería invertir primero eh, para alcanzar ese nivel. Es decir, ¿cuáles deben de ser los pasos en inversión en las infraestructuras enfocados y priorizados para el despliegue de, de vehículo autónomo? Eso desde el punto de vista económico. Eh, luego, por otro lado, desde el punto de vista de conservación y explotación de todos los contratos de la red general de carretera, me gustaría saber eh, la opinión de cómo veis la repercusión de, de la llegada del vehículo autónomo eh, eh, sobre estos contratos eh, la penúltima igual me extiendo un poco ¿eh? la penúltima es que varios, con, varios ponentes han comentado la coherencia necesaria para el despliegue del vehículo autónomo tanto en normativa, señalización incluso en la clasificación de las carreteras ¿no? Y, y no solo a nivel estatal sino a nivel europeo Entonces, en nuestro caso ¿eh? Eh, eh, no sé cómo creéis que se articula todo esto teniendo en cuenta el número de administraciones con competencias en las infraestructuras. ¿no? Eh, no sé si hay un equipo de trabajo estatal, no, no sé si alguien nos podría orientar un poco eh, sobre este tema. Y ya por último, uno de los puntos que me ha parecido súper interesante, eh, desde la UPV se planteaba la, la clasificación de tipos de carreteras y en sus conclusiones señalaba la necesidad de invertir en I. +D para obtener éxito. no. Eh, yo creo que, bueno, dado que España no está precisamente a la cabeza de, en este ámbito y la revista un poco del escenario que se nos viene encima, eh, ¿creéis que para el despliegue y desarrollo de todos estos corredores, hemos visto el ejemplo de Galicia, hiperinteresante, es necesaria una mayor y eficaz colaboración público-privada? Bueno, son quizás cuatro dudas un poco generalistas, lo dejo ahí. Y, y, y bueno, pues, pues nada, muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, de poder plantearlas. Ah, muchas gracias a ti, Eduardo. Yo creo que eh, Alfredo puede contestarte, sobre todo porque le has, eh, le has mencionado y, y puede contestar alguna de las preguntas que has planteado. Alfredo, cuando quieras. Bueno, Eduardo, eh, son muchas, muchas preguntas las que haces y... Así que casi, casi empiezo por el final, que es el, el, el marco de, de colaboración público-privada para, para todo este despliegue. De, de hecho, no me acuerdo, yo creo que hace uno o dos años eh, escribió una tribuna en la revista Ruta en, en relación con las, eh, las concesiones que se querían sacar entonces, eh, antes del cambio del gobierno, de gobierno, del plan de carreteras, en, en las que eh, no se contemplaba para nada eh, la necesaria actualización, adaptación que, iba, que, iba, que íbamos a tener que hacer en las carreteras y, y por tanto, lo, lo planteaba pues, como una límita el que sacáramos concesiones al estilo tradicional que no contemplaran esa adaptación. No te estoy respondiendo, pero lo que, lo que quiero mencionar es, en relación a lo que tú planteas, solo los contratos COEX, eh, me gustaría que, que pensáramos un poco más eh, ampliamente en el sentido de cualquier tipo de colaboración público-privada. Es decir, eh, eh, tenemos que es una limitación la que tenemos hoy en día con los, las concesiones que existen porque no, no estaba lógicamente contemplado y, y incluso en los contratos de conservación, y te pongo un ejemplo como un botón de, de muestra de, de respuesta en, respecto a la conservación. Pues, por ejemplo, no pensemos solo en la adaptación de la infraestructura per permanente o en el estado de conservación, sino que, por ejemplo, ya tenéis o hay contratos de conservación y explotación con unas pautas, unas, unas metodologías y, unos, eh, y unas estimaciones económicas que, eh, por ejemplo, cuando se hagan refuerzos de pavimento no va a ser posible esperar al día siguiente o varios días a volver a pintar las marcas viales. Eso no, no va a ser posible y habrá que repintar esa misma noche para cuando se abra el tráfico eh, que siga manteniéndose el guiado para los vehículos semiautónomos, los que ya están en el mercado. Con esto que me quiero referir, que va a haber que hacer modificaciones urgentes en los sistemas de, de conservación y explotación que están en funcionamiento y los contratos correspondientes. Entiendo yo que debería ser así, es decir, que no. No pensemos solo en que hay que estudiar y decidir cómo adaptar la infraestructura, sino que ya tenemos eh, limitaciones que están en, en, en la carretera y que eh, suponen una discontinuidad absoluta en, en el funcionamiento de los vehículos semiautónomos y que, por tanto, tienen implicaciones serias en seguridad. Es decir, que, que yo me lo he encontrado eh, circulando por una autovía con el vehículo semiautónomo que te lleva perfectamente en tu carril y llegar en un, en un momento determinado a un tramo de obras que habían desaparecido las marcas viales. Incluso que tenían aspecto de que llevaban bastantes días sin ser pintadas las marcas viales. Eso en un momento determinado a una persona determinada pues le puedo suponer una demora en la reacción y a lo mejor puedes tener un incidente si no un accidente. Eh, eh, podríamos seguir hablando, pero todo lo que plantea realmente es eh, meterle el cuchillo al melón en, en, por diversos sitios. ¿eh? Así así de crudo es, ¿no? No, no se te escucha, Enrique. Eh, muchas gracias, Alfredo. Que para terminar, eh, Francisco Sánchez quería también hacer un, un comentario. Eh, te pido concreción, Francisco, porque con, con el retraso del principio pues vamos un poco fuera de tiempo. Eh, así que, cuando quieras. Sí, muy, muy rápido. Bueno, eh, yo creo que todos eh, estamos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es esa clasificación, que tiene que ser, que, que tiene que ser una clasificación que siga... Pues, eh, eh, lo que se está haciendo a nivel europeo, no podemos hacer una clasificación española que sea independiente de la europea. Eh, tenemos que hacerla siguiendo sus criterios. Y no se trata de, de que se pueda circular en modo automatizado por todas las carreteras, sino saber por dónde se puede circular y con qué nivel. Y por eso el primer trabajo, el primer trabajo es este. Y a partir de ahí pues con las este, habrá que hacer inversiones inteligentes y... y y no hacer una inversión masiva, sino una inversión para adaptar aquellas carreteras que según las estrategias que se definan son las más importantes a la hora de adaptar y ese es el punto de vista que nosotros queríamos expresar.